Hola mi Miferos, yo soy Cerecero, hoy es Navidad, les quiero mandar un fuerte abrazo, grandes saludos, los mejores deseos para esta Navidad, para ustedes, para sus familias, que hagan muchos goles este 2016 y que venga lo mejor, vamos a hacer este video especial... De Squad Builder con un equipo lleno de mexicanos, lleno de puro sabor Vamos a comenzar con la portería y tenemos nada más y nada menos que a Tortas, muy Muñoz eh, En la defensa central, eh, pues una sorpresa, pero este jugador Enrique Pérez del Morel es súper rápido y es un muy buen defensa eh, Acompañándolo tenemos también a Diego Reyes, este árbol, un tronco realmente alto, eh, un 89 Realmente un jugador muy bueno y muy sólido en la defensa Junto a él, ¿quién más? ¿Quién más en el lateral que Miguelito Layún? Le mandamos un fuerte abrazo hasta Portugal. Del otro lado vamos a colocar a Fernando Navarro, que es un jugador súper rápido. Me gusta más que Paul Aguilar. En medio campo colocamos a Giovanni los Santos, este hermano de los, de los Giovannis. Y de buen... ¿Por qué lo voy a colocar ahí? Porque le pega como un trabuco, le pega durísimo a la pelota. Hay que probarlo de fuera del área. acompañarnos tenemos a Dobby Herrera, a Héctor Herrera, HH también ahí con ellos. Eh, tenemos a Jesús Tecatito Corona, un... Un gran jugador por la lateral izquierda. Y del lado derecho vamos a tener a Carlitos Vela, este jugador de la Real Sociedad que ha quedado de ver esta temporada, pero no hay ninguno mejor de ese lado para México. Y como delantero, ¿quién más que tu Chicha? Tu corazón, tu sonrisa, Mickey Mouse, ¡Ñau! Ahí con los números de Chicharito Hernández en forma, que son realmente buenos. En la banca, pues, ¿qué tenemos? Tenemos a Jiménez, tenemos a Moreno, a Kino, Jürgen Damm, que es rapidísimo. Eh, también me gusta Jonah por ahí en el medio campo guardado, igual es un muy buen suplente. Y Memo Chava como siempre en la banca calentándola. Nachito Ambris va a ser el director técnico con esa cara que parece que acaba de salir de Alcohólicos Anónimos. Le mandamos un fuerte abrazo a Nachito Ambris. Feliz Navidad Nachito. Y pues bien, qué nos da este equipo? Eh, realmente eh, nos da mucho desequilibrio, es un equipo en el que sí hay que tocar la pelota, hay que tratarla, pero ven por ejemplo a Pérez, ahí la, la velocidad le permite quitar la pelota, aquí nuevamente vemos un ejemplo de cómo llega perfectamente, cubre el espacio y logra quitar el balón, es un defensa central que tiene 79 de ritmo, entonces eso es muy rápido. Ven aquí a Chicha, cómo toca la pelota, lo baja, no hay cartón al árbitro, HH controla la pelota, Adobe Dobby mexicano, uy, se quita uno, miau, miau. Y Carlitos Vela, pero como les digo, hay que tocar la pelota, hay que sentirla, tuya mía te la presto, no se hace el gol, pero sin duda una muy buena llegada por ahí. Aquí la toca Chicharito, vean nomás, vean nomás, de tres dedos, delicatessen, de esas jugadas que el rival se queda así de, oh my que acaba de pasar, y Carlitos Vela de tres dedos la coloca perfectamente, perfectamente, globeadita al portero, papá. Son jugadores eh, en, con los cuales tienes que tener paciencia, hay que armar las jugadas, hay que pensarlas, porque si quieres jugar rápido no te va a salir. Y lo que sí tienen aquí es corazón, vean, minuto 90, lo que es el Tecatito Corona, se quita uno, se quita otro y finta como si dan realmente <ríe> jugando muy bien al fútbol ese Tecatito. Ojalá lo fiche el Barça próximamente. Aquí vean lo que hace de buen. Que sí, es lo que te estoy diciendo claro que sí, de buen mira nomás ahí el bombazo ¡pum! ¡cataplam! directo al ángulo, Le tiene, tiene muchísima potencia, es el jugador mexicano con mejor potencia de tiro entonces hay que tenerlo siempre de la parte de atrás entrando hacia adelante, Miguelito Lajón siempre va a ser un peligro entrando ahí claro, los centros malísimos como en la vida real pero va a ocasionar peligro Muy Tortas Muñoz eh, es, pues a pesar de que no es un gran portero, sí va a ser alguien que te va a poder dar seguridad de que no te van a hacer algo y vamos a ver aquí el golazo golazo de chicharito realmente este jugador en forma que he tenido la oportunidad de, de probarlo es muy bueno o sea comparación del chicharito normal le pega muy bien, la controla muy bien y es un peligro afuera del área adentro del área y con movimientos en diagonal muy buenos muy buenos, y esto es lo que les digo, las tortas, la pancita, eh, el bacalao, lo que te hace es que no llegas a las pelotas y muy muñoz le pasa factura ahí en la torta de milanesa que se echó antes del partido. Es un poquito lo que, lo que me duele de este, de este equipo, pero los tiros fuera del área, lo comprobamos con The Wayne, vean al HH, Dobby mexicano la de fuera del área, chicharito. Eh, tenemos realmente muy buenas opciones a la hora de pegarle fuera del área Y lo que les digo, puro corazón Puro corazón, minuto 86 Llega el 4 a 4 de Chicharito, claro que sí, men Un abrazo a mi abuelo y a mi papá ahí en Guadalajara Les mando un fuerte abrazo pues bien, fiferos, este fue el Squad Builder de mexicanos. Realmente no es un equipo caro. Calculo que serían unas 60, 000, 65 mil monedas, a aprox. Los más caros son el equipo Chicharito en forma y Layun, que entre ellos se llevan 65.000 monedas. Y bueno, los otros son realmente muy baratos, entre 900 y 2.500 monedas cuesta cada jugador. Así que pues les recomiendo que lo prueben. Espero que les haya gustado este Squad Builder. Si quieren ver algún otro, por favor, díganme qué equipo quieren que creemos, de qué ligas, con qué jugadores. Y aquí lo haremos para... Para ustedes, Fiferos, recuérdenlo. Y recuérdenlo, piferos, comiendo chicharitos en la vida FIFA la vida.